acá en la parroquia San Cristóbal, donde en estos momentos pues, ya empieza el paso de las autoridades, que es lo que da el inicio para la ronda de la confraternidad quevedeña. Podemos observar al fondo ya, vienen las autoridades con una orquesta, una banda musical una de las que conocemos como Bandas del Pueblo, viene abriendo este hermoso programa, esta actividad que se ha desarrollado durante muchos años, que se ha ejecutado como parte de las festividades también de acá, de Quevedo, como parte de las festividades también de la celebración por la Virgen de la Merced, que es este 24 de septiembre, y también como parte de las festividades por la cantonización de la ciudad de Quevedo. Pues recordemos que este año Quevedo registra ya sus 79 años de cantonización. Estoy con Jennifer Aguilar y hoy les vamos a acompañar también a través de la 104.3. Jennifer eh, comentaba también a nuestros internautas que vamos a acompañarlos a través de la vamos a acompañarlos a través de la 104.3, la Gran Voz que también está ya activada y todos nuestros internautas también están allí en vivo. Así es, Mónica y los amigos seguidores, muy bien que ustedes estén conectados a esta gran transmisión que está haciendo al .es y también usted se puede enganchar y va a saber qué delegaciones están aquí visitando la provincia de Los Ríos, qué delegación está visitando la ciudad de Quevedo por a través de la Gran Voz 104.3 FM. Esto aquí se vive en las fiestas en la ciudad de Quevedo, con él también estamos dando inicio a las autoridades principales de nuestro cantón. Ahí podemos observar también al alcalde de la ciudad. Podemos observar también que está la reina de la ciudad también, a la virreina, también se encuentra turismo. Bueno, se encuentran todas las autoridades como concejales también de aquí el Cantón Quevedo. También está la gobernadora de los Ríos, está la gobernadora de los Ríos, Connie Jiménez. También está la concejal, la presidenta del Escuela Cantonal. Lorena Rojas y demás autoridades, no. Bueno, hasta el momento no vemos la presencia del alcalde, pero sí también de concejales que están en estos momentos eh, representando a la ciudad. Vemos también como concejales alternos. Es muy bueno cómo se encuentra nuestra ciudad viviendo en las grandes fiestas. Aquí vemos la, a las concejales. Aquí vemos. Vemos a la licenciada Ruth Bernaza, que en estos momentos... Licenciada Ruth Bernaza, coménteme esta emoción alegría que está viviendo en la ciudad de Quevedo. Claro que soy muy contenta, mi querida colega Jennifer, hoy pues también como concejal alterna, rindiendo un homenaje a mi ciudad en la apertura de sus fiestas. Vemos que a través de la Ronda Quevedeña pues, es alegría, es música, es folclore, es cultura. Recibimos comparsas también de otras provincias y de, de forma internacional. Así es que yo invito a todos los quevedeños a que vivamos nuestras fiestas. Con alegría, con cultura, con respeto y por supuesto con seguridad, que es lo más importante, mi querida Jennifer. Muy bien, entonces con esto es que se aperturan los 79 años de cantonización. Claro que sí, que viva Quevedo en sus 79 años de cantonización y que por supuesto los quevedeños no perdamos la fe, sigamos adelante y creamos que tenemos la posibilidad de tener un Quevedo hermoso, maravilloso, así como todos lo soñamos y como todos lo merecemos. Okay, muchísimas gracias. Esas fueron las palabras de la licenciada Ruth Bernaza, concejal alterna del Cantón Quevedo. También vamos a entrevistar a otra de las autoridades de que tenemos aquí. En estos momentos vamos con la gobernadora de la provincia de Los Ríos, la ingeniera Connie Jiménez Ingeniera, bienvenida a la ciudad de Quevedo a celebrar estas fiestas de los 79 años de cantonización. Muchísimas gracias, realmente estoy muy contenta de estar acá no me podía perder yo esta maravillosa ronda quevedeña donde realmente estamos compartiendo e impulsando la culturalidad, lo positivo de nuestro amado Quevedo, lo positivo de nuestra amada provincia, porque también han venido distintos cantones, han venido gente incluso de mi ventana, aquí a apoyar a Quevedo a aplaudir de pie, esto es Quevedo, esto distingue a nuestro amado Quevedo. Y a lo que se viene también la, la fiesta de la provincia de Los Ríos. Así es, también se viene la fiesta de nuestra amada provincia de Los Ríos, de nuestro amado Quevedo por supuesto, después vienen las de ventanas y tenemos hoy más que nunca que generar esa reactivación económica y capturar nuevamente esa culturalidad que es lo que nos distingue, insisto, ver a nuestros niños, a nuestros jóvenes en comparsas, en bailes culturales, esas cosas hay que traerlas nuevamente, esas cosas positivas, eso debe volver a ser la noticia en nuestras provincias. Ok, muchísimas gracias. Estaban las palabras de la palabra de la pro, gobernadora de la provincia de Los Ríos. En esos momentos, momentos vamos también a, a entrevistar a la reina de la ciudad de Quevedo, a la señorita Yanela Litardo, que hace pocos días usted se coronó como reina de la ciudad de Quevedo. Coménteme viviendo estas fiestas, ¿con qué emoción? Muy buenas tardes, hermanos queños Muy feliz de estar aquí en esta, nueva, en esta fiesta de los 79 años de nuestro Quevedo. Muy feliz. Ok, muchísimas gracias General Itardo me alegra mucho de que estés aquí también siendo partícipe de esta eh, ronda de la confraternidad que por los 79 años de cantonización, aquí vemos a las principales autoridades y nosotros vamos a avanzar a la parte eh, de atrás por favor, a recibir también las delegaciones, ¿no? como eh, primer punto tenemos también la delegación de la Dirección de Gestión de Desarrollo Social, porque vienen acompañado de este Mónica, viene eh, la Dirección de Gestión de Desarrollo Social acompañados de un baile también, El cuerpo de baile con algo de danza. Me imagino que esto es lo tradicional de lo que tiene que ver. Así es, Jennifer, un gusto estar junto a ti, junto a nuestros internautas de Al Día y sobre todo con nuestros seguidores de la 104.3 que están allí activados, nuestros seguidores de La Gran Voz Radio. La alianza que tenemos con La Gran Voz Radio y Al Día permite que lleguemos con esta información a ustedes desde cualquier lugar de la ciudad. Específicamente hoy estamos informando desde la ronda quevedeña, pues donde ya inició con el paso de las autoridades y podemos observar allí a los adultos mayores que pertenecen a la Unidad de Desarrollo Social y también del Gerontológico diurno de acá del Cantón Quevedo. Ahí podemos observar a los jóvenes también, pues que van a bordo, son del proyecto de atención con discapacidad. Las personas del proyecto de atención eh, a personas con discapacidades van en este momento allí, en esta hermosa carroza también, haciéndonos de la mano. Jennifer, es una gran jornada, pues estamos estrenándonos a través de la 104.3, que es la Gran Voz Radio con Alianza Informativa de Al Día. Eso nos emociona también bastante. Así es, le digo, es una emoción que vivimos y recuerda que usted puede estar conectado a través en estos momentos de transmisión en vivo va, va a poder ver también diferentes galerías porque aquí en la ruta del de río se está llevando la gran ronda de la confraternidad quevedeña, acompañados también de muchos emprendedores y eso me gusta mucho, Mónica, porque hay emprendedores que bueno, dijo no, aquí va a haber una gran fiesta y aquí vamos a, a exponer nuestros productos y eso es muy bueno, que se le da oportunidad a todos. Así es, se ha dado espacio para que los emprendedores traigan sus productos acá a hacer la exhibición. Los locales también que están ubicados acá en la ruta del río han pues hoy día eh, aprovechado, no, han tenido la oportunidad de poder ofrecer sus productos al público, invitarlos a todos ustedes. Acá todavía hay espacio Jennifer, vemos las aceras un poco vacías también, es decir que tiene eh, espacio para venir a acompañarnos. Venga, estamos acá también los del día, comparta con nosotros, comparta con la ciudadanía esta hermosa Ronda que ella. Jenny. ¿Sabe qué? Con esas canciones siempre hace ponerse un poquito de baile, con un poquito de emoción y recuerde que son 60 delegaciones que vamos a tener aquí visitando la ruta del río, así que ustedes está a tiempo por como le hiciste mención ahí aún hay espacios, aquí vemos las veredas aún hay sillas porque aquí todos hacen negocio y eso es muy bueno, ¿no? Aprovecha este momento muy bonito, muy hermoso y ahí vemos entonces a una de las delegaciones del municipio de la ciudad de Quevedo con todo su baile, aquí están preparados, yo creo que faltamos nosotros también bailando ahí yo creo que sí, yo creo que sí, la producción tendrá que perdonarnos, pero primero que es viernes y el cuerpo lo, lo sabe. sabe. Entonces nosotros también queremos meternos en este baile donde están las guapísimas quevedeñas haciendo pues gala de su belleza acá en la ronda quevedeña. los invitamos a todos ustedes a seguir nuestra transmisión en vivo y aquellos que van a salir de su casita y no pueden ir conectados en los celulares pueden seguirnos a través de la 104.3. Así es, en vivo en la 104.3 y bueno, aquí también observamos a los seguidores que están en línea. Bueno, en esta foto quienes están comentando. Hola, mi nombre es Mari Katy. Mari actualmente vive en Francia. Y bueno, aquí también vamos a, a, a Laien. Se damos también a Leonor Cuello, dice. Bueno, hay muchos comentarios, tanto positivos como negativos en las redes sociales, porque se ha llevado la, la, esta fecha aquí a Ruta del Río. Y aquí vemos también uno de los fanáticos. Mi amigo, usted está celebrando estas fiestas de Quevedo con la ronda y tradicional. Sí, estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado que la ruta de. Porque yo soy un que la ruta. Y, ¿Usted está emocionado cantando y bailando también este género que se está llevando aquí? Imagino, yo, he, he, he yo he bailado y estoy bailando cualquier cantidad de He bailado y estoy bailando con cualquiera que esté bailando Así es, hay que hay aprovechar para todo Dice que le gusta el baile y eso es muy bueno Sí, a ver, ¿qué quiere decir que usted hable? ¿Qué que, que hable yo? ¿Qué quiere decir que yo hable? Bueno, ¿que ¿cómo está viviendo las fiestas usted aquí en Quevedo? Ya no, con gra la ruta gracias, de... gracias a Diosito lindo que aquí estoy emocionado Emocionado de corazón y y amén a papito dios sí. okay, muchísimas gracias aquí vemos entonces uno de los emocionados aficionados de la ronda de la confraternidad quevedeña son 60 delegaciones que están en estos momentos en la ruta del río así que usted está a tiempo para que nos visite para que venga y no se pierda de este maravilloso evento aquí vemos también a personas que están siendo partícipes de este baile porque el primer grupo no el primer este, institución que salió es parte del municipio de la ciudad de Quevedo. Entonces aquí vamos a recibir también en estos momentos vamos a recibir entonces otra de las delegaciones del municipio de Quevedo, la Escuela Municipal de Teatro. Y Aquí vemos diferentes personas con diferentes formas de vestir y lo tradicional de la provincia, los ríos, el Montuyo, es lo que nos caracteriza. Aquí vemos también con, amor con amores finos, por acá miren, Vamos a escuchar. es para ti! ¡Estos mocitos pelados tienen muchas pretensiones! Y ni siquiera saben sujetarte los calzones. Ahora respóndale, respóndale. ¡Ay! ¡Yo no vengo de aquí! Yo vengo de recinto machete. ¡Ay! Cuando me enamoro de esta, me enamoro de las muchachas. Pero de siete para adelante. ¡Viva mi recinto Quevedo! Muy bien, entonces estábamos viendo la Escuela Municipal de Teatro que están formando con los amores finos, con lo tradicional de nuestra provincia de Los Ríos. Aquí vemos también a personas que están disfrazadas también eh, de diferentes caricaturas de, las, eh, de, de la televisión. ¿no? Ahora en estos momentos vamos a recibir la Escuela de Danza Semilleros de Esperanza del Gobierno Parroquial Rural La Esperanza. Aquí vemos a sus autoridades, también vemos a la concejal también parroquial, le damos la cordial bienvenida también que están formando parte de estas festividades aquí en la ciudad de Quevedo. Bueno, aquí vemos representantes de la parroquia La Esperanza en estos momentos que están celebrando los 39 años de cantonización. Bueno, Carlos Muñoz dice viva la ronda de San Camilo, es la ronda de la confraternidad quevedeña y por obvias razones se está dando aquí en la Ruta del Río por segunda ocasión. Bueno, por acá vemos también a Jocelyn Rodríguez, dice viva mi bello quevedo, saludos desde Quito, de una montubia que extraña su cantón. Es muy bien, ¿no? Muy bien ese hermoso comentario de Jocelyn Rodríguez. Se siente quevedeña, a pesar que está fuera de la ciudad, extraña a nuestro bello cantón y mostrando estas de las tradiciones, las costumbres, siempre el mes de septiembre, la ronda de la confraternidad quevedeña. En estos momentos vamos a mostrar también, dice Clarita Fernández, qué pena por hacer las cosas allá no se ve gente bueno, ahorita le comento que usted puede venir venga a tiempo, aún hay espacio para que usted pueda observar también de las 60 delegaciones que están visitando la ciudad de Quevedo Luisa ya dice la fiesta de Quevedo es en el centro como tiene que ser siempre va a ser por obvias razones que no se ha podido registrar la ronda de la confraternidad quevedeña, que eso es lo que se aspira que sea próximo en la calle 7 de octubre como es de tradición en estos momentos estamos viendo el grupo de danzas del de Recinto El Moral. Chunchunguilla, bueno, ahí está, De Un Solo Corazón. Ahí vemos un grupo de danza del de Can, de Cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi, del Recinto El Moral. Alba de folklore, lo mejor de la música andina aquí en la ciudad de Quevedo. avanzar. Muy bien, así que le damos la cordial bienvenida a la delegación del Cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, que está mostrando todas sus artes, está mostrando todo su baile, su talento, demostrándolo aquí en la ciudad de Quevedo, celebrando los 79 años de cantonización. A nuestros seguidores les recordamos que ustedes nos pueden seguir también a través de las redes sociales. Como estamos ya en Facebook, en estos momentos estamos en vivo. También nos puede seguir en Instagram. Y sobre todo también usted nos puede escuchar porque vamos también a estar transmitiendo el desfile cívico. sí este 7 de octubre vamos a estar en el desfile cívico y usted eso no se lo puede perder porque lo puede escuchar también a través de la 104.3fm, la gran voz, ya saben, nosotros estamos ahí aliados con diarioaldía.com.es. Este, usted va a estar informado 24-7. Vamos a ver, en estos momentos observamos también a quienes eh, se siguen sumando, ¿no? Se siguen sumando, creo que acá vemos. Un poquito más de aglomeración de personas, bueno, a quienes, visit a quienes están visitando en estos momentos la ruta del día, porque poco a poco, ¿no? Solamente vimos las primeras delegaciones del municipio de Quevedo y una delegación del cantón Lemaná, Aquí vemos muchas personas. Vamos a ver, a ver si consultamos también con una de las ciudadanas que están siendo partícipe de este evento de la ronda de la confraternidad quevedeña. Mi amiga, voy a ¿vale, estar coménteme, ¿cómo usted vive las fiestas del cantón Quevedo ya con la ronda quevedeña aquí en la ruta del río? Muy buenas tardes, muy lindo, bonito el espectáculo, eh, las comparsas, está de, de lo mejor, este año están bien, a pesar de venir a los dos años a las presentación de esto pero está muy lindo, está bonito. Es emoción vivir esta, esto de aquí, estos bailes, esta fiesta a pesar de la pandemia, que fueron por dos años, y nuevamente revivir esto. Así es, muy emocionante revivir, porque más que todo son hijos de nuestra Ecuador, bailes, comparsas de cada ciudad representando, y muy lindo, muy emocionada. Son 60 delegaciones que nos están visitando, ¿sí sí. No, no, recién me entero, no están. están visitando de Perú, de Colombia, y también de Bolivia. Ay, qué bueno, entonces está emocionante, quedarnos hasta el último entonces para ver el programa completo. Oliva. Bueno, saludos para nuestra amiga Olivia, muchas gracias. Bueno, qué bien, es que chévere, ¿no? Que, que, que la ciudadanía quevedeña eh, se siente emocionada porque después de dos años de pandemia, nuevamente estamos reviviendo la emoción, la algarabía de lo que es la ronda de la confraternidad quevedeña en esos momentos, a ver si avanzamos porque ahí viene otra de las delegaciones a ver cuál es la que se aproxima, pero mientras tanto, quiero aprovechar, quiero aprovechar a ver, quiero aprovechar, pero a mí vamos a ver en las redes sociales quienes nos están comentando. Les recordamos que esto se está llevando aquí en la ruta del de río en la parroquia San Cristóbal. Usted está a tiempo para que nos visite, para que usted pueda observar porque son 60 delegaciones. Esto recién inició. Si usted si usted recién que está escuchando la radio 104.3 FM usted viene está en vivo, usted venga, tome un bus, tome un taxi y véngase porque esto está muy bonito. Esto recién empieza. Empieza. Recién empieza esos momentos. Vamos a comenzar con otra de la ciudadana. Mi amiga, coménteme, ¿qué se siente usted? ¿Cómo se siente aquí usted visitando la ruta del río la parroquia San en Cam... la parroquia San Cristóbal con esto de la ronda quevedeña? Muy alegre, muy contenta de disfrutar de las fiestas. Bueno, ¿y usted qué? dónde este, nos visita. De San Camilo de San Camilo. Coménteme, aparte de eso de la emoción, porque a los después de dos años estamos viendo nuevamente eso del folclor, la emoción, los colores. Como volver a revivir las fiestas después de dos años de pandemia. Y gracias a Dios que estamos vivas. Ok, muy bien. Ahí vemos una de las delegaciones. Mi amiga, coménteme, ¿cómo se siente usted aquí observando esta emoción de la Ronda de la confraternidad Quevedeña? Muy feliz, muy emocionada de estar aquí. Con mi familia y todo, pasándola súper bien. ¿Cuántos vienen de casa de su familia? Venimos como siete. Ah, con siete. ustedes aquí aprovecharon de llegar temprano? ¿Quién llegaron? Recién nomás, como hace unos cinco minutos llegamos. ¿Qué le dice usted para quienes están en casa y aún no han llegado porque, para que puedan observar la ronda quevedeña? Que espero que disfruten de la televisión y todo, ya que no han podido venir. Espero que disfruten de todo el baile que va a haber. Tatiana Coronel. Listo, Tatiana, que también está visitando la ruta del río en estos momentos, que se está llevando la ronda de la confraternidad quevedeña. Vamos a observar en estos momentos otro de los panoramas donde tenemos a visitantes en estos momentos. Bueno, ahí vemos una delegación que nos está visitando desde Esmeraldas. Vamos a ver si avanzamos, a ver, ¿qué más tenemos? Avancemos. Un poquito más gracias a, a nuestro camarógrafo que está en compañía. Recuerde que usted está enganchado a través de la transmisión de al y también estamos enganchados con la 104.3 FM, la gran voz. Eso usted no se lo puede perder porque usted va a estar aquí informado 24-7. Nosotros en estos momentos, para quienes están preguntando dónde es, estamos ubicados en la parroquia San Cristóbal, en estos momentos en la ruta del de río aquí estamos, entonces si usted no lo ha hecho, usted está a tiempo para que nos visite, usted está a tiempo para que venga a disfrutar de este momento de baile, de este momento de folclor de mucha alegría, celebrando los 79 años de cantonización, así la ciudad de Quevedo vive sus fiestas y también ya se aproxima la fiesta de la provincia de los ríos ya hizo el paso de las autoridades Estuvieron los concejales, estuvo también la reina de Quevedo, como también estuvo también presente la gobernadora de la provincia de Los Ríos, la ingeniera Connie Jiménez. En estos momentos vamos a darle entonces la bienvenida del Cantón El Empalme. Aquí vemos una delegación del Cantón El Empalme mostrando lo mejor de la danza, porque sé que nos están visitando de Buena Fe, de Valencia, están de La Maná, están de Ventanas, de Babaoyo, Saloma, Los 13 cantones de la provincia de Los Ríos están aquí en Quevedo. Los 12 cantones están aquí en la ciudad de Quevedo, demostrando todo su talento, demostrando toda eh, la emoción, todo su arte, de lo que ellos pueden demostrar celebrando las fiestas de Quevedo. Bueno, ahí vemos entonces eh, esta agrupación, la delegación del Cantón El Empalme, una escuela de danza representando al bello Cantón El Empalme, perteneciente a la provincia de El Guayas. Vamos a avanzar entonces, aquí más le vamos a dar la bienvenida a otra de las delegaciones, una de las 60 delegaciones que nos están visitando. Aquí vemos entonces la asociación de payasos y afines del Cantón Quevedo presente. Muy bien, a lo que nos gusta, camarero, te gustan mucho los payasitos, sí, sí te gustan. Ah, muy bien, qué bonito, a mí también me encanta. Son ellos los que nos dan emoción, son ellos los que nos dan toda la alegría. Para reír un momento, quizás cuando usted se encuentra algo triste, un payasito siempre le va a sacar una sonrisa. Por más triste o por más amargado que usted esté, aquí está la aso de payasos afines del Cantón quevedo presente bueno por acá dice John Alberto Chinchay me siento feliz de ser quevedeño de Quito, Chillo Gallo, saludos cordiales y bendiciones, muchas gracias John Alberto dice Miguel Deisis. San Quevedo, es verdad. Bueno, aquí le digo: aquí vamos a observar todos los comentarios de nuestros seguidores, de lo que comentan, de lo que esto se está llevando aquí en la ruta del río, en la parroquia San Cristóbal. Dice eh, Alfredo Cano: en cualquier parte de Quevedo queda elegante el desfiles. Muy bien, entonces granita Fernández dice: La gente sin oficio está allá. No, venga, hoy vemos una de las artes de los payasitos que están formando parte de esta emoción de las fiestas de Quevedo. Vamos a hablar con uno de los payasitos, vamos a hablar con uno de los payasitos, vamos a hablar. Bueno, por la que vemos uno de los payasitos. Bueno, yo sé que lo hace para hacerme quedar mal. una selfie, una selfie Bueno, aquí es Hola, hola. Coméntame cómo se viven esas fiestas aquí. Ay, es una alegría muy emocionante. Me siento cansado, cansado me siento, pero aquí estamos, gracias. ¡Que Felicidades, Pedro. que viva Quevedo. Cuéntame, quiero un chiste para alguien que quizás está aburrido, de amargado. Si está vindo ¿De amigo, qué, amigo. ah? En vivo, por si acaso hay algún alma, un que, amargado. Que, que, que, que, ¿Quién pasó? Hay un amargado en vivo. ¡Ay! ¡Uy! Hola don Camargo, cómo estás? Bienvenido acá a la ruta quevedeña. Aquí estamos, venga, bienvenido, gracias. Muchas gracias. Oye, pero qué te da vergüenza? Sí. ¿Y por qué te da vergüenza? Es que estoy saliendo en cinta. En vivo. Ah, perdón. En vivo. Yo digo en cinta. ¿Y ¿Por qué dices en cinta? En cinta pues. Están uno de las payasitas que están formando parte de, de esta ronda quevedeña. que de esta ronda quevedeña. Entonces, nosotros continuamos dándole la bienvenida a la unidad educativa Liceo Héroes del 41. Bueno, vamos con los mensajes. Dice Loti Carpio Basurto. Esto fuera en la calle 7 de octubre, hubiera sido espectacular. Es lo que aspiramos, ¿no? Que sea próximo en la calle 7 de octubre como es tradición. Dice Marlon Maikiza, se llaman rondas quevedeñas, lo hacen en San Camilo. Bueno, aquí respetamos todos los comentarios de lo que está llevando, pero vengan, aún están a tiempo. Estamos en esos momentos con la transmisión en vivo por diarioadria.com.es. y también para quienes no pueden observarnos eh, en el en vivo, pueden escucharnos y saber cuáles son las delegaciones que están visitando la ciudad de Quevedo a través de La Gran Voz 104.3. Ahí vemos la delegación, entonces, de esa unidad educativa, héroes del 41. Ya estamos, ya estábamos, claro, mi amiga, esto ya empezó hace rato, ya empezó la gran ronda de la confraternidad quevedeña. Bueno, entonces nosotros avanzamos, por favor, avanzamos en estos momentos, a ver cuál es la delegación que se aproxima, la Escuela de Educación Básica Lenín rinde homenaje a Quevedo en sus fiestas de aniversario ahí vemos entonces un carro eh, que está decorado con los colores de Quevedo que es blanco y verde con la palabra Quevedo y también a su cuerpo de baile a quienes están siendo parte de este talento que es la danza que es el baile con una vestimenta verde blanco así celebramos los 79 años de cantonización aquí en la ciudad de Quevedo así que invitamos a todos y gracias muchas gracias también a quienes nos están siguiendo y están compartiendo esta transmisión en vivo en estos momentos en la ruta del río ubicada en la parroquia San Cristóbal. Vamos a darle la bienvenida a otra de las delegaciones de la Escuela de Educación Básica, Arnulfo Chávez Miranda, que expresa su fraterno saludo a la ciudad de Quevedo en su aniversario de cantonización. Ahí vemos entonces a las docentes que están formando parte también de, de esta celebración no, aquí en la Ruta del Río. Ahí vemos que también que muchas de las delegaciones están siendo parte de este baile con gusto de la música andina, la música de la sierra, el folclore, lo que nos representa a nivel mundial. Dice Almeida Jonathan, dice como siempre queda bonito esos saludos y bendiciones. Aquí estamos viviendo una emoción. Un baile de canciones de diferentes géneros y aquí estamos nosotros, aquí estamos celebrando eso muy bonito, así que nos invitamos, recuerden que ustedes pueden compartir esta transmisión en vivo que está haciendo por aldia.com.es. Se aproxima otra de las...